Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo pan canal donde vamos a jugar Minecraft. Bueno, suscríbete si no estás y activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Ah, sí, por cierto, este es el micrófono de mi celular. Este micrófono nomás va a ser para cosas informativas o algo. Bueno, vamos con el video. Bueno chicos, ya estamos aquí en el mapa, simplemente quiero que vean las mejores que le he hecho a la ciudad. Yo la verdad no sabía que era tan buen constructor o eso yo crea. Mira una abeja, es mi mascota, no la maten. Bueno, ahí dice lo que deben de hacer si no están suscritos. Bueno, primero que todo les voy a enseñar el mapa. El mapa le he puesto una calle alrededor o eso creo, la he mejorado, la calle. Y bueno, parece no una mesa de crafteo. Ahora vamos a ir con lo de... A ah, espera. que ya. Que ya hice un spoiler. Eh, lo que... Eh, la estructura esa fue pedida por Juan Trit. Ya les estoy haciendo un spoiler para que vean la pantufla y la hacha. Creo que ya están adivinando cuál es el sans que le construía Juan Bueno... Sí, esta pantufla, imagínense qué grande debe de ser para que esta pantufla mida como 8 bloques. El machete sobre todo es lo que más me gustó. Es lo que más bien me quedó, o eso, creo. Bueno, vamos a ir levantando poco a poco. El pantalón ya con eso sabemos que es un sand. Bueno, con la chaqueta no sabemos si es de Underfell o Ruffell. Creo que ya están atinándole cuál es. Como que le falta un poco de la cabeza, ¿no? La media mandíbula le queda. Todo bien detallado para mis suscriptores. Recuerden que si quieren que construya algo o haga colaboraciones, me pueden dejar un mensaje y unirse al Discord que yo tengo ahí en la descripción. Y bueno, es Sand. La verdad yo creo que me quedó muy bien al parecer, ya que no sé muy buen constructor o eso yo creo, díganme en los comentarios. Y bueno, creo que eso ha sido todo por el video. Nada más eso que enseñarle para que ese suscriptor esté feliz. Y por cierto, que, que ya no puede solicitar a menos de que sea un suscriptor fiel o algo así. Bueno, aquí nada más son informativas. Lo que voy a decir ahora sobre el canal. Primera cosa informativa: es que voy a estar mejorando la ciudad y de todo. También voy a estar haciendo colaboraciones y videos con otras personas. así que no se les haga raro que aparezcan en otros canales. Segundo, voy a cancelar la serie de Minecraft Survival, tal vez, ya que no se me ocurre nada más y además es muy aburrida ya que no hay nadie más, así que por eso estoy buscando colaboradores. Tercera, bueno, he comprado un nuevo micrófono y como que digamos si me gustó, ese con el que hice el anterior directo. Cuarta, el próximo directo será a los 80 suscriptores. Déjenme ahora mismo, o si ustedes quieren por supuesto, en los comentarios cuáles Fine Games quieren que juegue, por supuesto que mmm, haga mucho fail, por ejemplo sería uno de Epic Sans o Insans. la verdad yo no lo sé. Quinto, déjenme juegos que quieran que haga un gameplay o algo, y sexto, voy a los 100 suscriptores voy a hacer un directo de jugando a Moonhus con ustedes. Así que si te suscribes ahora mismo vas a estar apoyándome. Y además vas a pasar un buen rato en este canal. Ahora vamos con lo último. El cofre suicidia. No, no carga. Ahí. Supervivencia. Listo. Ahora viene lo feo. Si lo abres mueres, literalmente. Adiós. Bueno chicos, aquí termina el video después de esta muerte del cofre misterioso. Por favor, suscríbete y activa la campanita para no perderte más de estos videos. Y entonces, ¡Adiós!